Cómo los queremos. Ay sabroso pasó la vida como a mí más me conviene. Siempre vivo en las cantinas bebiendo por las mujeres. Con amor y mucho esmero, nunca le hace falta nada, mucho menos el dinero. Oye, Mirna Flores, con mucho aprecio. Ahí la vida es para gozarla, y eso se los digo yo. Y la plata para gastarla con mujeres y el ron Las mujeres, qué buena combinación Y si uno los dos los tiene, es más grande la emoción Doctor Julio Berrocao, el médico del pueblo Ahí sea pobre o sea rico, compadre ponga cuidado Gose y pase bien bonito, que el dinero es para gastarlo O sea pobre o sea rico! O sea en el día de hoy, yo a nadie nada le envidio, porque yo soy como soy. Chico Murillo y Oscar González, lo prometido. Doctor, Javier, o que ser? una esperanza. a la envidia de la gente, por eso vivo contento y disfrutando de placeres. Porque el hombre que trabaja, eso me enseñó mi viejo, nunca le hace falta nada, vive bien y pasa bueno. Y la vida es pa' gozarla, y eso se los digo yo. Y la plata para gastarla con mujeres y el ron. Cierto, Arturito Pedro. El trago con las mujeres, qué buena combinación. Y si uno los dos los tiene, es más grande la emoción. Y sí, señor. Mi hermanito ahí sea pobre o sea rico, compadre, no pare bola. No importa que esté viejito, metas en la nueva ola. Ay, sea pobre o sea rico, goces en el día de hoy. Yo a nadie nada le envidio, porque yo soy como soy. Juan Carlos Burgos, vamos para adelante